Pedí, pedí. Cuidado. No, a los No, siempre es información. Eh, a, ver, a ver. A mí alguien ya me contó que la China, por ahí que tenés tanta confianza, Cuidado, te que puede desmentir, discúlpeme, estoy <risas> bien gripada, ya habría tenido un intercambio de mensajes con tu amigo personal. ¿Quién? Y el de Pampito también, que tanto lo defiende. ¿Quién? ¿Quién? Uh, Mauro Icardi. No. ¿Sí? no. Estaba... ¿Que la China ¿qué? No la veo ahí a la China, ¿no? Sí, sí yo, yo la veo, yo la veo. potencial que ya habría tenido contacto con Mauro. Y no, ¿Ahora no crean las infidelidades, Cari, no crean las infidelidades. No, no creo para ahora, nada. Ahora, pero pará, hace poco. ¿Vos decís que son de ahora? O sea, que ahora, ahora... ¿Qué, ahora? Hoy, no, que día no es el miércoles. Estar. Ella le consultó, saliste con, can, con de can, de can de leche? 17 de mayo. ¿Qué, qué, no, 17 de mayo, pero... No lo no puedo creer, ¿eh? No, no puede ser. Pero Mira, este él momento. le dijo no Yo pero lo lo dijimos acá hace que dos semanas lo conto, que lo habíamos tiempo. visto a la China, la habían visto a la China con, con Rachel King cenando juntos. Sí. sí. En, ¿Y yo te cuál, digo, vos, en no, un no. restaurante... Uh, no, era un mes. un bueno, Es de procesos no cortos, es. ya está. No, ah, por ahí se reunió como a terminar de cerrar las cosas. No, no Igual, sí, chicos, te lo acaba no de tú. decir la no no compañera. No una digo, vasada, pero es una pero... No, dale, por, una por, una por favor. Pará, porque esto es último... Ah, porque vos me lo tirás así. Yo estoy acá. Digo, me imagino la tiro que está en su casa, se te cayó la bombilla de la boca. Vos me acabás de decir... Estoy buscando quién me lo contó. Vivo. Y me dice, pero no lo digas, Favor, bueno, lo no, no lo vamos a decir. Ya lo dije. Y por algo te eh, lo manda en vivo. Digamos, mejor claro. mejor cómo no me lo hubiesen mandado. Eh, es alguien muy conocido que vos conocés también, que ¿Cómo? me cuenta que ya habrían estado mensajeándose la china y Mauro. Lo que no me especifica es quién le habría escrito a quién, digamos. Y con esto no estoy diciendo que vayan a volver, que vayan a tener un romance. Esto es lo que me dicen. Que se escriben. Ya habrían estado de vuelta en contacto porque ahora bueno separados. Escuchen, vamos a hablar de algo. Tenemos la imagen de Wanda de ayer de nuevo. Claro, eso. Ahí va, muy bien Tau. A ver, Obvio, obvio. cómo juegan fuerte. ¿Viste cuando vos decís casino? Claro, muy fuerte. Fijémonos la mano. Fíjate porque no veo de acá. la mano. Fijate que tiene la alianza puesta. ¿La tiene puesta? Para mí Ahí está. Ah, Ay, a ver. No. Tengo, se pone sí, la sí, mona pero... en la boca. Ahí. Sí. ¿Y el, ¿El anillo para ¿pa cuando? <risa> no es la alianza. No sé no, si es la alianza. Es otro anillo. Es un anillo grueso. A ver, le pregunto a Juan que tiene alianza. Fijate, no veo de acá. Oh. A ver, se la, la, saca. si eso la quería, está sacando. Si este la está sacando Juan en estos momentos. Estaba la alianza. Sí, pero igual, ¿no les parece que estamos hablando? Miren cómo empezó el día, cómo empezó el programa, ¿no? Eh, ayer dijimos que supuestamente el tema de la tenencia, que había algo. Ella cómo le paga, cómo con elegante. con elegante. Exacto. Hoy en todos lados no se habla de otra cosa. En todos Entonces, lados. Los Gardel ni siquiera a trueno lo sacamos, viste que se llevó el oro. El premio es importante. Wanda y elegante es la foto. Ahora casualidad, qué mensaje te uh. llega a vos, o sea esto llega a oídos de Aguardo. Wanda. Exacto. Ya. Lo estaba pensando recién. O sea se, se, se, se podría empezar a preocupar. ¿Por can de leche o le pagó porque ya sabía lo de la China? Ah, esa es una buena pregunta. También, porque no sabemos por quién le pagó. Por él le pagó por las dos. O Perdón, sea, apostó eh, todo y pero, le paga por las dos. Cari, no pensás que Wanda ya lo hizo una vez. Si se llega a enterar otra vez que está con la China Suárez Pero No si va a lanzar que está un mensaje separada, no, que está. no, pregunto, dice bueno, que está, que, que, es que le manda mensajes. mensajes Bueno, Y no puedo acreditar ¿De qué lado está preparada? Wanda a mí me dijo que está claro, separada con con ayer, ayer me, me lo, lo dijo en la nota, fue a lo Gardel también. con Elegante ¿Por y qué si... Mauro no podría mensajearse con medio país. Lo raro es que Mauro, a través de su Instagram Dice, no estoy separado, dejen de creerle Y si vas al comienzo de la China La misma historia con Pampita Bueno, la China está sola también Estás... Bueno, volviendo a la China, ¿podemos ver la segunda parte? Quiero ver qué te ah, dijo. Bueno, acá en la segunda parte, preparate, porque habla de todos sus sex. Así. ¿Ah, ¿Ah? Acá habla de Vicuña, habla no, de Nico Cabré, de sus hijos, de cómo está, del libro, <ríe> del libro de Benjamín habla. A ver. Ah. Sí. El libro de Benjamín se lanzó esta semana, me estabas contando, lo pudiste leer, pudiste hablar con él. Sí, hablamos, eh, todavía no lo pude leer. Sé que es un libro que, que él tenía muchas ganas de escribir hace mucho tiempo. Benjamín escribe muy bien y creo que, que, como le dije en privado, es algo que le va a ayudar seguramente a sanar un montón de cosas que tiene que sanar y que seguramente su hija debe estar muy orgullosa y todos sus hijos también de, de su papá. Y, y eso, ¿no? Lo importante que es que los hijos vean que sus papás hacen, hacen las cosas que quieren, que les gustan, que, que se realicen como profesionales, así que... Estoy muy contenta de que le esté yendo bien. Lo que pasa que estuve hablando con él y me habló muy bien. Digo que hay como que recompusieron la relación, que se llama muy bien, que charlan. Estuve en Madrid con él y... Lo que pasa que hay muchas cosas que por ahí se arman muchas novelas que es muy difícil todo el tiempo estar aclarando o desmintiendo. Eh, pero obviamente que es el papá de, de mis hijos y, y yo tengo eso, viste, como lema. Así como tengo muy buena relación con Nico, para mí es inconcebible no llevarme bien con el papá de mis hijos. Recién decías esto de que se habla mucho. Eh, ¿Te lees, te googleás, te llegan no, cosas? No no, no, no me googleo, no hace mucho tiempo. No, no, no, pero bueno, obviamente que es imposible no enterarse. ¿Y te da bronca? Sabes Cada vez menos. Hay cosas que sí más y hay cosas que no, pero, pero no, estoy muy, muy como en paz con mi familia, con mi trabajo y estoy en un, en un buen momento ahora. ¿Marías la gran Shakira y...? Escribirías un tema, <risa> Qué bien que le hizo Shakira. Recién veníamos escuchando en el auto el nuevo acróstico que sacó. Ay, con los nenes. Es tremendo, tremendo. Casi entro llorando. Sí. Pero no, nadie se puede comparar con Shakira. Obviamente que todas las mujeres bueno, la admiramos, bien. nos encanta lo que hace. Pero, pero me encanta ella. Mm. Bueno, China, eh, Peli, 18. Y me, me gustó que remarques la primera semana, porque para el cine es muy importante la primera semana. Es muy importante y hay que recordárselo siempre a la gente que por favor apoyen el cine nacional, además de que la Peli mm. está buenísima. Muy eh, buena posta, me gustó mucho. ¿te gustó? Y ¿Me gustaste mucho vos? Mira. Bueno, gracias. No que decir algo, y lo voy a decir a públicamente. Nosotros también, ¿eh? a veces ¿eh? pienso en el prejuicio. Mm. Y vos has demostrado en tus laburos en tus últimos laburos que, que lo haces muy bien. Qué divino. No, Muchas perdona. gracias. Muchas gracias. Eh, amo lo que hago y. Y esa es la idea, ¿no? Cada vez eh, poder ir creciendo, prepararme y siempre desde un lugar de, de humildad y, y, y, y desde mi lugar, tranquilita. ¿A quién le dedicas la peli? Uf, eh, a mi papá, a mis hijos que estuvieron conmigo, porque saben, todo. yo les conté cómo fue el proceso de los castings que tuve que hacer y, y de lo mucho que mamá quería ese proyecto. ¿Y Rufy quiere ser actriz? Rufi está ahí, que por momentos quiere, por momentos no, va y viene, ah. va y viene. No, no está decidido todavía, es chiquita. ¿Te gustaría? A mí me gustaría que ellos sean lo que lo que quieran ser. Yo los apoyo en todo. Sí, me encantas. Gracias. <ríe> Muchas gracias. Lo mejor. Buenísimo. buenísimo Casi ella. que me dio celo. Te ¿Te no, no, me dio que, sí, a ver, no, porque me es. encontré con una piba relajada, no me dijo nada. Viste sí, que hay otro que te dice, no pregunte de sí. esto, no pregunte del otro. Es me, nos iban a hacer sentar en dos sillones, me dijo, vení conmigo. Después y me vino. contó, y, y es vino. importante esto, que no se va a vivir a ningún lado, se queda en la Argentina. Viste que se decía oh, que sí. se iba a mudar a España, no se sí. muda a ningún lado, se queda en Argentina. Y hablamos un poco también de laburo y me pareció una mina copada. Hacía mucho no la veía. Machado. Aparte pensá que también... Tiene hijos con personas del espectáculo, que debe ser más complicado todavía, ¿no? Bueno, sí. Por, si por algo, el trabajo, si porque... Pero bueno, pero también tiene algo en común relación. que tiene que ver con eso, ¿no? Si algo cierra la trabajo. relación que tiene tanto con Nico Cabré como con Vicuña, con el tema de los chicos. La verdad que tiene Vicuña, que además tiene lo de Pampita, o sea, realmente un ajedrez familiar que vale. funciona muy bien, y eso para otras parejas que no se están poniendo de acuerdo con temas no, de... Ah, ahora, no funciona. Realmente no, es perfecto. Tuvo, pero recompuso. No, con Nico siempre estuvo bien, sí. pero con Vicuña... Bueno, pero Vicunia recompuso cosas es que no, es. está todo. Sí. Pero ¿Por vos, él es un amor. Pero nunca llegaron a nada judicial. Él tendrá no, sus cosas también, sí. Cari. Y además no, también, bueno. por otro lado, Benjamín también trabaja mucho. Sí, también pasó. tiene hijos. Y ella se acopla, ella tiene también, la mamá que la ayuda ella también. No también. Tuvo, ella no estuvo, ella no se casó. Con ellos, pero la verdad que en los dos casos no hubo justicia de por medio. No, no. arreglaron sí. todo ¿Cómo eso. ¿Cómo Igual vengan la cantidad de kilómetros que debe tener ese auto, la porque lilla. digo, uno zona norte, sí. los otros acá no sé. en Palermo, sí. digo, Igual, para todos. Hablé claro. con los dos, vos sabés que Vicuña me dijo lo mismo, porque me decía que un momento, hubo uh, un momento tenso con la China, esto no hay que negarlo, claro. pero después claro. recompusieron rápido no, no y la China. Abogados. No, no, no llegaron abogados, no. pero claro, fue un momento, no. porque obviamente sabemos claro, que la China dejó a vencer. Pero no es menor lo que dice Laura que no llevaron caso.